finca, no quieren cooperar aquí con nada, solamente ellos dicen que se ahoguen los niños y que se ahoguen los viejos Si no pueden estar vivos que se mueran, porque ellos no van a arreglar la finca y vamos a ver que nada más no es el síndico que tiene que arreglar, que tiene que convenirse a arreglar la finca, los dueños de finca con el síndico y si no estamos feos porque aquí hay un muchacho enfermo y ni pueden sacar los motores. Esto es un hay aquí en esta calle, ni más estos, estos camioneros. Los dueños de finca, nada más rompiendo la calle y no quieren producir con el material. Él dijo que no iba a echar material para acá adentro, que él no ha hecho carretera. <tose>